lo que finalmente resultó, o cómo resultó ayer, este juicio por el caso León Burela. ¿Te sorprendió, Cevita? Por una parte sí, sí. por otra no. Eh, ¿Te acordás el lunes de la semana pasada cuando comenzó este debate que decíamos ojo que no, no viene con todas las pruebas como hemos visto en otros juicios por jurado, que incluso ni se discute la autoría? Este, si bien hay alguna que otra evidencia, no está del todo firme eh, la, la investigación, eh, lógicamente, que llevó adelante la fiscal Claudio Ríos Y esto se terminó evidenciando Con en jurado. lo que ocurrió Un jurado estancado, sí. es decir, los dos integrantes que estuvieron deliberando más de siete horas Ayer durante toda la tarde, no pudieron llegar a una, a una decisión unánime Ni para no culpabilidad, ni para culpabilidad Nunca vamos a saber cuánto fue la proporción, si fue uno solo el que estuvo en contra, si fueron cinco, seis, si fueron once los que estuvieron en contra, pero lo cierto es que la ley eh, provincial marca que en un juicio por jurado los doce tienen que estar de acuerdo para que salga una decisión, insisto, ya sea por culpabilidad o por no culpabilidad, o por inocencia, como quieran decirle, y de esta forma terminaron absueltas las dos acusadas. Recordamos el crimen del médico ocurrido allá por abril de 2019, eh, en su casa, él estaba en su sillón, fue baleado cuatro veces, ahora enseguida sí vamos a ver la reconstrucción. Y quienes terminan estando acusadas son su esposa, Elizabeth Ventura, acusada no de ser la autora material, sino de mandarlo a matar a su marido, con el nexo de Mónica Castro, su amiga conocida como La Bruja, Exacto. por estas macumbas que se le encontraron en su domicilio. Y el autor material que nunca fue encontrado Que habrá una investigación, hay De hecho una investigación respecto a eso Ahora lo vamos a aclarar A lo mejor te hago un puntito ahí sí. El hecho de que nunca apareciera el sicario La persona, a ver, le decimos sicario Porque entendíamos que la hipótesis era Que alguien lo había contratado para mandarlo a matar Exactamente Pero no sé no, no estaría bien utilizada la palabra sicario no no claro Lo que, que podemos decir es que nunca apareció La persona que finalmente lo mató Bueno, eso fue fundamental De hecho fue una de las estrategias de las defensas Es decir ¿Cómo podemos hablar de un sicario, de un crimen por encargo, cuando acá la Fiscalía, la acusación, nunca está diciendo a quién contrataron, ni cuándo, claro, ni cómo, ni dónde? Tal cual. Son, todo, son todas inferencias, son todas suposiciones, pero prueba eh, científica al respecto. No había. Hay eh, nada. Claro. Al respecto. Eh, lo que tenían como prueba es, para recapitular un poco, y lo hablábamos antes de arrancar el programa, el llamado telefónico... Sí. So, y la, bueno, las escuchas que había tomado la fiscal Ríos y los papeles de la bruja. Exactamente, los papeles que los mostramos el lunes, el lunes pasado. ¿Te parece que veamos justamente esa parte del alegato? Dale. Esto ocurrió ayer por la mañana, lógicamente antes del veredicto, donde la fiscal Claudia Ríos enumera las pruebas y dentro de esas van a escuchar ustedes, por primera vez, porque no se había mostrado nunca eh, mediáticamente, la escucha telefónica entre las dos acusadas que luego se escucha es cuando se decide detenerlas y además una reconstrucción en 3D que se realizó para ver cómo actuó el asesino de León Domingo Gurela. Miren ustedes. Esto que lo dejaron como testimonio, como manifestación de voluntad, lo que querían, traba total, que fuera congelado, todo el suceso. También que no miráramos el 154 y el 677, la, justamente, ¿cuál? La llamada clave. Eh, ¿Vos la que guardás secretos? que fue ,que, ,que, que mataste a tu marido? ¿Que vos mandaste a matar a tu marido? Si ya le contás todo. A ver, si ya le contás todo, decile que también le tenés que contar otros secretos: de que vos mandaste a matar a tu marido. Sí. No, no, cordón, que está Te no, no, no, no, todo no, no, no, no, Pensé que eso bueno, se, me, sí, se me salió, eso, pero no haría nunca lo otro. Recuerden lo que dijo Salazar, que les mostraba justamente los proyectiles, las vainas. ¿Qué es lo que hizo el señor Salazar? Tomó los residuos de pólvora, para poder explicarles mejor y que puedan entender. ¿Dónde fueron hallados? En el umbral de la puerta, en la lámpara y justamente en la bata del señor Burela. Recuerden... ¿Qué dijo el forense? Tiene cuatro disparos, pero tres proyectiles. Uno que le ingresa en el cuello, entrada y salida, ese proyectil entero que luego encuentran atravesando el ventanal y en una maceta, proyectil entero, y que le encuentra dentro de su cuerpo que tiene tres proyectiles, tres disparos. ¿Cuáles fueron esos tres disparos? Miren, fue en la axila en forma horizontal, en el hombro ascendente a descendente y en la cabeza, en el parietal izquierdo, todo en la parte izquierda, pero en el parietal, parietal izquierdo descendente, descendente, es decir, dos disparos, dos vainas hallados en el umbral de la puerta y uno apenas en la orilla, apenas sale. Eso que veíamos esa reconstrucción digital, formaron, formaron parte de los alegatos de la fiscal Claudia Ríos. Exactamente, claro. Y se hace en base al trabajo que hace policía científica, ahí la escuchábamos a la fiscal que lo explicaba, en base a cómo se encuentran las vainas hervías, es decir, el cartucho que salta sí. del arma de la pistola cuando eh, se dispara. Y de hecho, esto es lo que sostenía la fiscal. ¿Cómo pudo salir Elizabeth Ventura del domicilio? Se había ido al gimnasio, se fue eh, corriendo, entrando en calor, digamos... Y testigos dicen, uno o, o como muchos cinco minutos después ya se escuchan los disparos. Cuando la víctima, León Burela, era un hombre muy celoso y hasta paranoico con el tema seguridad. Cerraba siempre todo con llave. Y además porque el asesino entra a disparar directamente. Lo que decía la acusación es, una persona que quiere robar, como sostenían las defensas, no va a entrar a disparar haciendo ruido, sabiendo que le va a quedar poco tiempo para revisar la casa. Y además no casa. se llevó nada. Ya, se llevó un teléfono celular. La familia, tres años después, los hijos más concretamente, sí. dice que también faltaban 26 mil dólares que estaban ocultos en una especie de boquete, en una pared. Pero este boquete nunca fue encontrado por policía científica en su momento. La teoría de las defensas eh, fue, sobre todo esto, sostener la hipótesis del robo. Es verdad que a León Burela ya le habían robado en dos ocasiones anteriores. Una, de hecho, de hecho, por eso él era tan celoso con el tema seguridad. Una en ese mismo domicilio donde lo habían golpeado. Otra que terminó en tiroteo en, eh, en, pl en la plena vereda cuando él estaba saliendo con su hijo. Así que esta fue la teoría de la defensiva eh, de la defensa. De todas formas, ni uno ni el otro, tenemos que decir, porque cuando el jurado se estanca... Quiere decir que... Insisto, y esto es importante remarcarlo, no, es que, no es que las declararon no culpables, claro. sino que no llegan a, a una un decisión unánime. No pueden decir que son culpables. Tal Entonces, cual. por lo tanto, no pueden establecer ese veredicto final, que además Exacto. significaba una condena perpetua. Una condena a prisión perpetua para ambas. Para ambas para Elizabeth Ventura como coautora, el otro coautor sería el NN, el, sí. el asesino, el autor material, y para Mónica Castro por partícipe primaria, por ayudarle a hacer el nexo con este asesino, claro. algo que la verdad es que había muy poca prueba al respecto, era muy difícil en la previa, lo decíamos, que condenaran a Mónica Castro bajo esa calificación eh, al menos Escuchamos el momento de la absolución de la decisión del jurado y hacemos algún que otro agregado de información eh, Este jurado no ha llegado a la unanimidad en ninguna de las opciones La decisión que se tomó es que no no habrían he estado de acuerdo varios de lo, del jurado en, por más que demoremos o, eh, en, en la deliberación no vamos a llegar a un puerto seguro digamos eh, así que eso se tomó la determinación que seguimos con eso que no, no podemos llegar a un veredicto bien perfecto Muy bien. la ausencia del jurado les hago saber que consultó a la señora fiscal quien solicitó consultar con su fiscal jefe eh, nos ha hecho conocer de que no se va a continuar con la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal. Así que en estas circunstancias es que la ley me impone eh, absolver a las personas que estaban vinculadas a la causa. Entonces voy a, voy a resolver, absolver a la señora Elizabeth eh, Ventura, de las circunstancias personales este, obrantes en autos del delito de homicidio agravado por el vínculo que se le atribuía eh, con costas. Eh, en segundo lugar, voy a eh, disponer, absolver a la señora Mónica Castro, de otras circunstancias personales obrantes y conocidas en autos, del delito que se le atribuía, que era el de partícipe necesaria o primaria en el delito ...de homicidio agravado por el vínculo. Impresionante, ¿no? Agregamos lo último y para que se entienda. Cuando un jurado se estanca, cuando no llega a una decisión unánime... ...se le pregunta a la fiscalía si va a insistir con la acusación. En ese caso se tiene que realizar un nuevo juicio... ...lógicamente con otros 12 integrantes del jurado. La fiscal Claudia Ríos pidió un cuarto intermedio, salió afuera, habló con su fiscal jefe, que es Fernando Guzzo, luego ingresó y dijo, más allá de que yo quiero insistir con la acusación, la directiva de mi jefe es que no. Que vamos a respetar la decisión del jurado y el principio non bis idem, que es un principio de derecho que dice no juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, así que no vamos a insistir con la acusación y así fue que el juez termina declarando la absolución contra las dos mujeres. Mónica Castro, la bruja que estaba en prisión domiciliaria, queda automáticamente en libertad. Elizabeth Ventura queda en libertad. ...en esta causa, pero va a seguir presa porque recordamos y lo comentamos hace unos días... ...que tiene una imputación por abuso sexual a otra presa dentro de la cárcel... ...por la cual está detenida en ese expediente, así que por ahora va a continuar eh, todavía... alojada en la penitenciaría por la causa del abuso sexual. Eh, y lo último, en caso que no, hay una nueva investigación que se viene realizando hace algunos meses... ...en busca de identificar al autor material... Supongamos que aparece este sicario y que este sicario hasta declara... Eh, ...sí, a mí me pagó Lisa Ventura y Mónica Castro para matar... ...estas mujeres no van a poder volver a ser juzgadas... ...porque es una causa que va a quedar firme, con sentencia firme... ...y por el mismo principio que les decía recién... ...no pueden volver a ser juzgadas por el mismo delito... ...así que estas mujeres ya están absueltas... ...y hoy por hoy el crimen del médico León Burela está impune. Tremendo Sebastián, la verdad es que es un caso tremendo... Y bueno, ahora a buscar, a, sí. a buscarlas, a ver qué es lo que pueden decir al respecto.